Ojito cuidado, yo montándome en una cañón, ¿eh? Esto no se ven todos los días. Al final me he equivocado. Había pedido una bicicleta, me han entregado otra o me había equivocado yo. Bueno, vas a probar qué tal se comporta el carbono de cañón. Muy buenos días desde Gerona Pues eso, eh, hemos venido al Otter Festival Europe La feria de bicicletas es la única que hacen eh, en España ya que Madrid, por el tema del virus y demás el festival no se ha hecho Esta feria cada día va cogiendo más nombres muchas más marcas vienen a exponer Hoy me pilláis aquí probando una cañón Dices, ostras, el de la tienda de las bicicletas con una bicicleta que solamente se vende por internet Pues sí, es lo que hay, es lo que me toca hay que probar nuevos productos, hay que ver la competencia y hay que aprender de los demás. Un montón de marcas han venido a exponer sus bicicletas: El Canyon, Scott, La Lapierre, yo qué sé, la Roll Rider, Decathlon, Megamo. Un montón de, de marcas. Pero la tónica general del mercado, de, del mercado del ciclismo es que no hay componentes, no hay bicicletas. Está la cosa bastante complicada. Con todos los que hablábamos nos decían que hasta 2023 nos espera nuevos modelos de, de bicicletas de gamas altas, que ahora lo que está llegando pues es lo normalito, de 400, 500 euros, 600 y muy a cuentagotas eh, los primeros precios de monoplato. Pero en tema de gama alta, complicado. Y carretera con cuentagotas. Se nota la bicicleta eléctrica, es una barbaridad la bicicleta eléctrica, lo que se está viendo por aquí, todos los stands tienen... Un montón de bicicletas eléctricas y bicicleta gravel. Bicicletas así como lo que estoy probando a montones, a patadas. Un montón de colores, un montón de formatos. Y luego una barbaridad la de youtubers, influencers que hay por esta, por esta feria. Eh, aparte de mis colegas los bikineros, estaban los de GCN, Rocío ciclista y David Valero estaba por aquí y bueno un montón de, de, de ciclistas y, y youtubers y influencers y bueno la, la gente del mundillo ¡vamos! ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está yendo el día? Pues bien, un poco ajetreado la verdad, hablando con unos, hablando con otros, en vez de estar un poco disfrutando de la tienda estoy de la feria, estoy trabajando para la tienda ¡vamos! Entonces llevo la cabeza un poco aturullada. Me estoy fijando aquí, aquí en estos chavales que. está Pegamos los saltos, eh. Seguro que si me metía yo con la bicicleta, me caía. <música> My head, oh, oh, oh. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And I'm a bitch. You smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm in love with your body. I'm something new. I'm in love with the shape of your body. Bueno, ya hemos terminado la feria, hemos visto un montón de cosas, hemos hablado con un montón de gente Ha estado muy bien, o sea, se la recomiendo a todo el mundo porque ves todas las marcas de, del mercado Y pruebas un montón de materiales y los tocas y, y la gozas Y además te juntas con todos los youtubers y con todos los influencers y todos los corredores de, de, de España Entonces, una feria fantástica Al año que viene volveremos, pero pero volveremos sin niño, porque hemos tenido un niño que ha estado todo el rato, me quería casa me aburro del tablet, del tablet, del tablet y al final hemos terminado el niño hasta aquí bueno, os espero en los próximos vídeos que me voy la semana que viene a hacer la CC Bike Tour con eh, Jesús de, de Borja y, no, y levanta la cámara David bueno amiguitos espero que os haya gustado, darle like, suscribir compartir, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós esta, mira, mira, David, esta es la rueda con la que corría en bicicleta tu yado Fernando. Queda de madera. ¿Has visto? No. ya es un ciclista.